Buenas tardes, bienvenidos a nuestra educharla de hoy dedicada a los centros educativos en las zonas rurales. En este mundo industrializado y globalizado en el que se desenvuelve el día a día de la mayoría de la población, asentada en ciudades que no paran de crecer y en el que cada día la España rural se vacía más, queremos conocer la situación en la que se encuentra en la actualidad esa escuela rural tan importante y asentada en la comunidad local. Con el desarrollo de las tecnologías de la información y su progresiva implantación en los centros educativos, unido al fomento del teletrabajo que la pandemia ha traído, las áreas rurales han aumentado su visibilidad y con ello la demanda de escuela rural, que tan interesantes proyectos ha estado desarrollando en los últimos años. El potencial que tienen las escuelas rurales es inmenso y nadie mejor para hablarnos de ello que dos grandes personas conocedoras del tema que tenemos hoy. Daniel Esteban, es dirección del CRA Los Olivos de Madrid. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, Estela. Y Laura Monforte, directora del CRA Alto Maestrado en Teruel. Buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes. La emisión de las Educharlas es en directo. La hacemos a través del canal de YouTube del INTEF y podéis eh, interactuar a través del chat planteando vuestras preguntas. Nuestra compañera Silvia Romo estará atendiendo el chat. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes a todos. Os bien recuerdo bien, además bien. que la grabación de esta emisión permanecerá disponible para que pueda visualizarse en cualquier momento. Sin más, vamos a, a comenzar con nuestros invitados. Eh, Quería empezar un poco contextualizando eh, esta escuela rural que tenemos en nuestro país, dado que la realidad social y económica de las diferentes comunidades es bastante diferente. Hemos querido contar con, con vosotros como representantes de, de dos zonas completamente antagónicas, como son Madrid y Teruel, para que nos comentaseis las características de vuestro centro tamaño, el número de alumnos, el número de profesores con el que contáis, etcétera. Empezamos con Daniel, ¿te parece? Muy bien, perfecto. Bueno, pues como me has presentado, soy ex director del Cralos Olivos, que es un colegio rural agrupado que agrupa a cuatro pequeñas localidades del sureste de Madrid, como son Valdaracete, villa manrique de Tajo, Brea de Tajo y Valde Laguna. Son cuatro localidades que están ahí pegando a Cuenca, pegando a Guadalajara, en una zona muy desconocida de la Comunidad de Madrid. Eh, como todos los colegios rurales, eh, va a ser, sus características van a ser muy similares a las de Aragón, pero hay una característica inicial que sí quiero resaltar, del CRA de los olivos y de los CRAS de la Comunidad de Madrid, que es el perfil del profesorado. Si estuviéramos hablando hace 20 años, hablaríamos que son centros donde había una alta eh, movilidad de profesorado, donde el 90% de la plantilla se renovaba cada año y a día de hoy podemos decir que en los CRAS de la Comunidad de Madrid el 90% de la plantilla son maestros estables. Estables me refiero eh, fijos en, en, en estos CRAS. Y esto es algo muy importante porque diréis, pues igual que en cualquier otro colegio de cualquier ciudad, eh, pero aquí hay una circunstancia excepcional, que son centros de difícil desempeño, ya veremos eh, a lo largo de la charla por qué, que en un centro de difícil desempeño quieran quedarse estos maestros Implica que han encontrado algo en ese proyecto que les une, que va más allá de, de que vivan cerca, porque casi ninguno vive cerca, que va más allá del horario y de las condiciones. Son maestros que creen en un proyecto, que se forman y que han decidido desarrollarse profesionalmente en ese centro. Y a partir de ahí, pues, podemos hablar que son centros de unidades mixtas, con alumnos de distintas edades, con grupos muy reducidos, con colegios que van entre 30 alumnos y 70 alumnos, con una plantilla de 30 a 31 maestros y maestras, que es una plantilla bastante grande, es un, un colegio de línea 2, por decirlo así, y en un entorno social y económico bastante desfavorecido. En nuestro caso, estamos entre las 10 localidades más desfavorecidas socioeconómicamente de la Comunidad de Madrid, y eso imprenda un carácter especial a la escuela, que ya iremos viendo en toda esta charla. Y con eso... Yo creo que ya podemos hacernos una idea de, de lo que es un CRA y, y otra cosa importante es que es un proyecto educativo para todas las localidades del CRA. Un proyecto que se interpreta en cada una de las localidades de una manera distinta, pero es el mismo proyecto. Hay cuatro asociaciones de madres y padres, hay cuatro ayuntamientos, cuatro recintos escolares, cuatro mini claustros y un solo proyecto. Y hay, además de interpretarlo cada uno en su localidad de una manera especial, eh, se realizan muchas tareas y actividades conjuntas donde unimos todas esas distintas visiones del mismo proyecto. Y básicamente con eso ya creo que podemos situarnos un poco en, en lo que es un CRA, en, o, o el CRA de los olivos en este caso. Laura, comenta un poco a ver de cuál es el contexto de, de vuestra zona del Alto Maestrazgo, de vuestro Colegio Rural Agrupado. Bueno, pues el CRA Alto Maestrazgo está compuesto por cinco localidades que también están ubicadas en una zona que es ya prácticamente limítrofe con, con el norte de la Comunidad Valenciana, con, con Castellón. Y bueno, esas cinco localidades son Cantavieja, Fortanete, la Iglesuela del Cid y Tarque Villarruengo. Como bien ha dicho Daniel, pues eh, la realidad es muy distinta de unas localidades a otras. Eh, en total tenemos 130 alumnos, pero eh, varía mucho. Eh, tenemos localidades como Pitarque en la que únicamente hay cuatro alumnos. Entonces, por tanto, es una aula unitaria. Luego, en Fortaneti y le suele Villarruengo, eh, tenemos dos aulas eh, en las que en total hay 14-17 alumnos, eso, di divididos en dos eh, clases distintas. Eh, y luego Cantavieja es la localidad con más alumnado. Eh, tenemos 79 alumnos eh, y alumnas. Eh, divididos en una parte, eh, en dos aulas de infantil y luego en el caso de primaria están agrupadas por ciclos. Aquí a Cantavieja eh, asisten niños y niñas de localidades en las que no hay escuela, como pueden ser en Mirambel, en La Cuba y Tronchón. Todos estos niños tienen que tomar el, el transporte escolar a diario y comen en, en el comedor escolar. Mm, es eso, es, es una realidad también muy, muy variopinta. Eh, nuestras, eh, es, uno, es un crá con las localidades muy dispersas. Para que os hagáis una idea, desde la Suela del Cid hasta Pitarque hay prácticamente una hora de viaje, por lo tanto, para el profesorado itinerante pues que imparte las áreas de educación física, eh, audición y lenguaje o PT, son distancias muy largas eh, para recorrer. También estamos en una zona de alta montaña con carreteras secundarias, lo cual pues, en invierno dificulta mucho el tema de, de las itinerancias. Y nada, en cuanto al profesorado, en la actualidad somos 22 maestros y maestras. También tenemos la suerte de que en los últimos años eh, la inmensa mayoría somos profesorado definitivo, que descendemos de aquí, de, de los pueblos de la zona, o de una manera u otra estamos vinculados a ellos. Eh, como también decía eh, Daniel, en nuestro caso es el mismo proyecto educativo para las cinco localidades. Siempre que realizamos actividades eh, es un requisito que esas actividades lleguen a todos eh, nuestros niños y niñas por igual. Si no se puede hacer en una localidad, no se hace. Y, y nada, eh, eso. Básicamente, respecto a los claustros y demás, eh, por ejemplo, las AMPA sí que tenemos eh, cinco asociaciones de, bueno, cinco AMPAs distintas, pero claustro solamente es uno. Todos nos reunimos en la, en la sede del CRA y el consejo escolar también es un consejo único. Muy bien. Eh, veo que a pesar de las dificultades, las distancias y más, eh, estáis perfectamente organizados. Eh, un tema que, me, que siempre me ha llamado mucho la atención es que la, la escuela rural está muy ligada a su entorno. Eh, su entorno tanto geográfico, demográfico, político y económico condicionan el funcionamiento, obviamente, de, de un centro de este tipo. Eh, esta relación con la comunidad también hace que surjan proyectos y colaboraciones incluidos en vuestra propuesta pedagógica. ¿Nos podéis comentar algunos de los que estáis llevando a cabo? Daniel, empiezas tú. Vale, perfecto. Muy bien, escuela y entorno... Están muy unidos y deberían estar muy unidos en cualquier colegio, pero en la escuela rural mucho más. Eh, la escuela es la organización más importante que hay en, el, en la localidad. O al menos así lo entendemos desde la escuela y lo hacemos entender al resto de la localidad. Una localidad que se queda sin escuela es muy difícil que logre que haya gente que vaya a vivir a esa localidad, eh, porque habrá que desplazar a los alumnos a otras localidades. Entonces es un elemento para fijar la población en estos momentos de despoblación de y también para atraer nueva población, con, con toda la gente que, se, que ha intentado buscar ahora, irse al campo, a vivir ante la posibilidad de nuevos confinamientos. en, el, en los ejes Uno de los ejes del proyecto de, de innovación del los Olivos es precisamente la participación de la comunidad educativa en la vida del centro. Y esa comunidad no hablamos solo de las familias, hablamos de familias, de las entidades del entorno, de ayuntamientos, de los comercios de la zona. Y esa participación lo, la Transformamos en mucha metodología, que veremos más adelante, pero también en proyectos para transformar estas localidades. Has hablado, nos, me has preguntado por algún proyecto en concreto. Pues, por ejemplo, en Val de Aracete se había cerrado la biblioteca municipal hace muchos años. Pues a través de un proyecto de recuperación de biblioteca, involucramos a, toda la, a, a todo el pueblo, al ayuntamiento, a familias, y durante todo un año, una vez a la semana, bajábamos a la biblioteca y la fuimos reactivando hasta que ahora ya está en marcha la biblioteca como un espacio más del centro y un espacio más de la localidad. O, por ejemplo, la creación, la transformación de un campo de fútbol en Brea de Tajo en un campo de golf que se llama Centro Deportivo Seve Ballesteros, que yo creo que es la primera vez que se quita el fútbol para incluir el golf. Y es un campo de golf en una localidad de 450 habitantes que está allí para intentar generar algún tipo de negocio y atraer turismo junto con otras actividades que se hacen allí. Y luego, hay Muchos proyectos en los que involucramos a las familias, como eh, realización de conciertos, de circos solidarios, de ferias medievales, donde no solo la familia, sino toda la comunidad educativa se reúne a todo, todos esos proyectos. También proyectos solidarios con, con África. Y lo que buscamos con todo eso también es crear esa seña, esa identidad y esa cultura de centro para que la propia población se dé cuenta de la importancia del colegio y todos los recursos del pueblo eh, redunden en el colegio porque bueno, nosotros los maestros y los directores pasaremos, de, pasaremos, tarde o temprano nos iremos, pero el colegio siempre se quedará allí, entonces es responsabilidad de toda la localidad el tener el mejor colegio y la única manera de tenerlo es participando activamente en la vida del mismo y entonces esos son más o menos los proyectos así de ejemplo que puede poner de transformación de, de las localidades Laura, en vuestro centro también estáis llevando a cabo proyectos de innovación muy interesantes, ¿no? Creo que tenéis uno ligado ahí a la comarca del Maestrado, ¿nos lo puedes contar? Sí, así es. El, el proyecto de innovación de, de nuestro CRAM eh, es está basado en fomentar el conocimiento tanto del patrimonio natural como del patrimonio cultural de la comarca del Maestrado y con el objetivo eh, de que es eso, nuestro alumnado valore el patrimonio entienda la importancia de preservarlo, eh, todo ello pues eso, luego se, se vincula con otras, eh, otros ámbitos como es eso, el desarrollo de la creatividad, el pensamiento divergente y sobre todo, una vez más, es eso, la colaboración con distintos sectores de la comunidad educativa. En concreto, desde el curso 2019-2020 colaboramos con el Departamento de Patrimonio de la Comarca de Maestrazgo en un proyecto europeo que se llama Artex eh, Europa Creativa. Eh, es un proyecto en la que también participan algunas instituciones de Rumanía, de Albania y de Ucrania y, y la verdad que es, es muy interesante porque cada año se enfoca de una manera distinta digamos eh, cada cuatro años vamos tocando distintos ámbitos de, del patrimonio y claro cada año pues contamos con la colaboración de, de sectores diferentes no por ejemplo el año pasado nos centramos más en lo que es arquitectura y demás y por ejemplo eh, pues eh, cada localidad y cada aula lo enfoca hacia los intereses que tiene el alumnado. Eh, eh, hubo un aula, por ejemplo, que, que estuvo investigando, indagando sobre la forja, pues bueno, pues invitamos a, a un vecino que es herrero, eh, visitamos la herrería, nos enseñó un montón de cosas y así con cualquier otra, ¿no? Pues este año que lo estamos basando más eh, en el patrimonio natural, pues aquí en la iglesuela es bastante importante la transhumancia, pues se cuenta con la experiencia de ganaderos y de personas mayores en esos eh, talleres intergeneracionales que se transmite pues eh, cómo era la vida antes y ahora, ¿no? entonces es muy interesante el ver toda esa colaboración eh, ...para que nuestros pequeños y nuestras pequeñas entiendan eh, cómo es eh, nuestra realidad y luego pues eso al estar inmersos en este proyecto europeo pues compartirlo con todos los socios eh, de, del proyecto. Además de, del proyecto de innovación de centro... Eh, realizamos otras actividades en las que también participa y colabora la, la, otras instituciones locales, ¿no? como puede ser el Departamento de Deportes de la Comarca, que organizamos eh, jornadas de convivencia de comunidad educativa, en las que se intenta, pues eso, que todos nos conozcamos, el generar esa piña, ¿no? esa, esa familia. Eh, luego también con otra asociación que se llama ATADI, eh, con la Residencia de la Tercera Edad, nos visitan los agentes forestales, eh, no sé, y luego es eso, la importancia del entorno aquí, por ejemplo, en la zona en la que está ubicado el, el toma de estrazgo, es que tenemos la naturaleza, tenemos el monte aquí al lado. Entonces, ello nos permite eh, realizar un montón de actividades, eh, pues eso, gracias a la proximidad que la tenemos, todo el aprendizaje al aire libre, aquí es una realidad, pues eso, al alcance de la mano. Sí, bueno, y todo un patrimonio el que tenéis en esa zona, ¿eh? Una maravilla... Medioambiental. Eh, si una cosa tiene de absoluta ventaja la escuela rural es eh, la mayor especificidad que tiene sus propuestas pedagógicas. Eh, unido al auge de las tecnologías educativas eh, es el complemento perfecto para, para ser un laboratorio de ideas y de innovación pedagógica. ¿Cómo lo veis vosotros? Muy bien. Ahí, eso de laboratorio, eso de laboratorio no me gusta, pero... <ríe> te... ah, cómo se iba tanto ahí los laboratorios sí, de ideas. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, la Comunidad de Madrid en el año 2014 convocó la primera edición de, para premiar eh, proyectos de innovación eh, que usaran la tecnología y fuimos uno de los 11 centros seleccionados de la Comunidad de Madrid con el proyecto Somos Tecnorurales. Proyecto que además lo compartimos en abierto para que cualquiera pueda copiarlo, mejorarlo, difundirlo, replicarlo, como, como quiera. Eh, eso fue en el 2014. Ahora que han pasado ocho años, puedo decir que no era un proyecto de innovación tecnológica. Realmente era un proyecto de metodología, un proyecto metodológico. Si, si, si veis la, la fundamentación del proyecto, veréis que realmente detrás de él hay una gran base metodológica y detrás de esa base metodológica aparece el uso de la tecnología. Ahora se habla mucho de innovación, pero realmente esa metodología que pusimos en práctica y que todavía mantenemos eh, no es innovación, sino que lo que decidimos como claustro fue formarnos y unir a los ocho CRAS de la Comunidad de Madrid en esa formación para estudiar qué metodologías eh, funcionaban, qué metodologías tenían éxito y detrás de una formación muy fuerte empezamos a diseñar ese proyecto metodológicamente hablando. Para haceros una idea, la mayoría de, de actividades que planteamos ya las hacía Freinet eh, a principios del siglo XX, que era un maestro rural que hacía todo lo que hacíamos nosotros metodológicamente, nosotros ahora hemos transformado con la tecnología. Y luego a la hora de meter tecnología también hemos sido muy cuidadosos, porque para nosotros eh, es muy importante mantener la, la privacidad de los datos de los alumnos. Y por eso en Madrid tenemos la suerte de disponer de una plataforma tecnológica basada en software libre, que nos ofrece todo tipo de herramientas para desarrollar la competencia digital docente y de los alumnos, que se llama Educa Madrid, que ahora yo trabajo en Educa Madrid, no estoy haciendo una cuña, pero es que siempre lo hemos usado. Y esto lo que nos permite es no generar dependencia tecnológica. Nuestros alumnos desarrollan su competencia digital en un entorno libre, seguro, sostenible, y no ceden sus datos a, a empresas privadas y no generan esa dependencia tecnológica. Como ellos lo que aprenden son competencias, eh, a partir de ahí pueden usar cualquier plataforma en un futuro sin estar atrapado por una plataforma concreta. Y en cuanto al software que usamos, pues usamos una distribución Linux que se llama Max, que está basada en Ubuntu, que la tenemos aquí también, la llevo en el corazón. Y también ahora me dedico a coordinar el grupo Max. Y es una distribución que incluye todas las herramientas necesarias para desarrollar la competencia digital docente, para impartir clase, para desarrollar la competencia digital de los alumnos. Y os invito a usarla en cualquier momento, porque en la página, si ponéis Max Educa Madrid, ahí podréis descargar manuales, descargar la, la propia distribución y probarla. Probarla y en la versión 11.5, que es la última, es espectacular. Y esto ya se termina la cuña, pero la cuña, lo que quiero decir que eh, Toda, la, toda esta innovación tiene que ir siempre con una reflexión y una formación muy grande en cuanto a metodología, con un proyecto compartido por todos los docentes y que nos formemos todos juntos para saber dónde vamos, dónde queremos ir y, y por qué aplicamos lo que aplicamos, que todo eso se comparta con las familias y efectivamente con ese grupo reducido de alumnos, con ese perfil de profesorado involucrado con el proyecto y que, que realmente está en este colegio porque, porque ha sentido algo. Decimos que es que es muy difícil salir de este colegio porque nos, nos atrapa este colegio y en realidad de cualquier colegio rural. Entonces, con todo eso, pues efectivamente es un lugar especial para ya, desarrollar eso que llamamos innovación, que a lo mejor simplemente es desarrollar aquello que se sabe que funciona. Y en grupos reducidos y con esta, este tipo de profesorado y este tipo de agrupaciones y de, y de técnicas y de metodología, resulta que luego el resultado académico y de mejora de la convivencia se ve se ve reflejado. Sí, día a día ahí plasmado. Sí, sí, más adelante vamos a hablar de, de la formación, porque, claro, en, vamos a ver qué tipo de formación se, se necesita en estos centros, se imparte para los docentes, etcétera. Pero ahora vamos a seguir con Laura. Eh, Laura, ¿cómo veis vosotros eh, vuestro, vuestra innovación? ¿Qué ventajas tiene? Vuestras propuestas pedagógicas. Frente a otro tipo de centros. Sí, pues eh, como debo, ya he explicado antes, no el, el, dentro del proyecto de innovación eh, está pues, eh, muchas de las metodologías activas que, que, pues, bueno, que ya no son tan nuevas. ¿no? Eh, y como bien decía Daniel, no, no tiene por qué ser innovación, sino que son ideas que en nuestra realidad funcionan y, pues, eso, dándoles un poquito la vuelta, pues, realmente se consiguen unos resultados muy buenos. Eh, como he explicado al principio, dentro de nuestro CRAB, eh, tenemos aulas muy distintas. Entonces, la manera de trabajar en cada una de ellas, pues, varía muchísimo. Eh, hay aulas como, por ejemplo, la que mencionaba, eh, que es Pitarke, que tiene solamente cuatro alumnos. allí el profesor eh, que imparte clase es, eh, es puntero en innovación, ¿no? Y, y es eso: el solamente disponer de, de, de cuatro alumnos en el aula le permite pues, eh, realizar pues, unas actividades que a lo mejor eh, en un aula con 20 o 30 alumnos eh, serían muy complicadas de llevar a cabo. Eh, al igual eh, que ocurre en, en Pitarque, pues en Villarruango sucede algo parecido también, ¿no? Eh, son localidades en las que por las características del alumnado hace ya muchísimas, eh, muchos, muchos años en los que ellos aplican eh, todo el tema de inteligencias múltiples, el aprendizaje basado en el pensamiento, incluso eh, los aprendizajes, ¿no? Para eh, aprendizajes por ambientes, perdón, en los que es eso, se parte... Eh, de las necesidades individuales y las características de cada uno eh, de los alumnos y de las alumnas, se traza como un itinerario individualizado y ellos digamos que son, tienen esa libertad de ir aprendiendo en base a sus intereses y demás. Eh, en estas eh, localidades, en concreto en, en Pitarque, eh, pues eso, aplican mucho eh, la metodología propia de las escuelas de Reggio Emilia, y, y demás. Y la escuela es eso, al entrar, es como si entraras en, no sé cómo definirlo, una casita, ¿no? Eh, con sus rincones, con, con sus, eh, pues esos, sus zonas de lectura, sus zonas de, de creatividad, de, se, se percibe muchísima libertad, ¿no? Y eso es lo que se extrapola también al haberlo visto, que en esas localidades funcionaba muy bien, eh, cuando tuvimos que realizar, porque aquí en Aragón. Eh, Hace unos años empezó a instaurar, digamos, eh, unos programas que se llaman eh, proyectos educativos de organización de tiempos escolares y están vinculados a un proyecto de centro. Entonces, todas esas metodologías que se habían empezado a utilizar en algunas de las aulas eh, se abrieron al resto de las localidades, se adaptaron a esas eh, nuevas realidades y, y es eso, como bien estabais diciendo, eh, para que todo ello funcione correctamente es fundamental que todo el profesorado a través del plan de formación de centros eh, reciba una, una formación específica para que todo eh, vaya en sintonía y, y eso que todo funcione bien. Eh, me gustaría, en este entorno que nos estáis comentando, de grupos pequeños, de agrupamientos, de diferentes edades y diferentes características y demás, eh, ¿cómo...? ¿cómo hacéis eh, o cómo desarrolláis eh, las propuestas de integración educativa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo atendéis a la diversidad de unos grupos de por sí ya tan diversos? Daniel, te doy paso. Ah, vale, perfecto. Pues, como ha dicho Laura, como son grupos tan pequeñitos, la verdad que... La atención a la diversidad es perfecta, porque realmente, eh, sí, son, son grupos muy diversos, tienes de distintas edades, pero eh, nosotros no tenemos grupos de cuatro alumnos, pero sí de ocho alumnos. Entonces, esa atención personalizada, entendiendo como diversidad todo lo que tenemos en el aula, eh, es mucho más sencilla. Luego, además, eh, todos los CRAS disponemos de especialistas en audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, fisioterapia, eh, y aquí sí tengo que ser un poco crítico, sí tengo que ser un poco crítico, porque el reparto de estos especialistas se suele realizar eh, en función del número de alumnos que tengamos diagnosticados. Eh, ¿Qué ocurre? Que ante el mismo número de alumnos en un colegio con un solo edificio y una sede y un colegio con cuatro sedes corresponde el mismo recurso. Si ese recurso está solo en una localidad, en una sede, de un colegio de ciudad, Puede atender constantemente, en todas las horas, a, a todos los niños, puede a, a hacer un horario y cada alumno puede disponer de cuatro o cinco sesiones semanales, o seis o siete, en función de cómo se organicen, para poder atender, ser atendidos por estos profesionales. En los CRAS, si nos dan el mismo recurso por ese número de alumnos, ocurre que esos alumnos están separados en localidades. En nuestro caso no están separados una hora, como, como en, el, en el caso de Laura, eh, pero sí están separados media hora, 40 minutos y entonces los, esos maestros tienen que repartirse entre cuatro localidades a la semana y tenemos el mismo recurso pero la atención a los alumnos en un entorno donde más, más falta hace tener esa atención ya que no hay recursos externos se reduce de una manera brutal eh, de tal manera que a lo mejor hay alumnos que reciben una hora dos horas semanales de un apoyo cuando posiblemente necesitarían cinco o seis dicho esto eh, nos organizamos con unos horarios que todo cuadra perfectamente, como un puzzle. Ahí está la jefatura de estudios intentando optimizar al máximo los recursos, intentando hacer posible no sacar a los alumnos del aula y poder atenderles dentro del aula, ya que si solo hay ocho alumnos es más fácil que un especialista de pedagogía terapéutica o de edición y lenguaje entre dentro del aula a ayudar al docente, a ese alumno y al resto de alumnos a a que mejore el aprendizaje de todos o hay momentos en los que se sacan de distintas aulas para poder darles más sesiones específicas, pero en cualquier caso estos grupos reducidos, claro, cualquier maestro que haya estado en un grupo de 27, pues cuando le decimos que hay 8, pues bueno, es como eh, algo difícil, pero una manera muy bonita de atender individualizadamente a toda esta diversidad en el aula. Laura, ¿cómo lo veis vosotros? Pues es que coincido plenamente en la opinión de, de Daniel, es que es eso, eh, tenemos grupos tan reducidos que es eso, que todo el proceso es muy individualizado, el aprendizaje es muy flexible, eh, todo está muy adaptado a, a las necesidades de, de nuestro alumnado, porque es eso, es que somos una familia, es decir, nos conocemos tan, tan, tan bien que es que, eh, respecto, por ejemplo, a la evaluación, pues es que en, en el medio rural, en la escuela rural eh, el realizar exámenes es lo de menos, porque es que es eso, eres tan consciente de cómo van evolucionando, es decir, esa evaluación formativa, esa evaluación del proceso, ¿no? eh, ves perfectamente la evolución, ¿no? entonces te permite además eh, es eso, eh, brindarles esa atención a la diversidad de una manera muy, muy, muy personalizada. Eh, nosotros exactamente igual, eh, eh, por ejemplo aquí en Cantavieja, que es la localidad en la que tenemos grupos más numerosos, que a lo mejor tenemos eh, 20 o 23 alumnos de dos niveles distintos en el mismo aula, pues siempre que podremos eh, favorecemos esos desdobles y si no es un desdoble es la codocencia, que también es, es muy interesante, que eh, haya dos maestros trabajando coordinadamente dentro de, del mismo aula. En cuanto a cómo se atiende eh, al alumnado con necesidades eh, educativas específicas, pues eh, es un, es, se trabaja en la misma línea que, que ha comentado Daniel. Eh, se intenta que la mayor parte de esas horas de apoyo se realicen dentro del aula y solamente en momentos eh, puntuales se sale fuera. Nosotros sí que tenemos ahí una problemática, como bien decía, con, con eh, el profesorado especialista de PT y de AL, porque... Es eso, de una punta a otra del CRA, la distancia es de una hora. Aquí en Aragón, que luego lo comentaré, hay una normativa que regula todo el tema de, de, del profesorado itinerante y de las itinerancias. Entonces, eh, a lo mejor alumnos que deberían de recibir dos eh, pues eso, sesiones repartidas en días distintos de la semana, pues no se puede cuadrar porque si no, eh, no respetamos la normativa. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Pues intenta pues, que suban tanto PT, perdón, suban, que vayan, que vayan eh, PT y AL eh, y luego pues la coordinación con, con el profesorado que, que está en la localidad. Con el tema de las auxiliares de educación especial, pues yo también soy crítica respecto a eso, porque no se toman en consideración la realidad de, de, de la escuela rural. Se ve que solicitas un auxiliar en un aula en la que tienes a ocho niños y niñas y te corresponden X. Y pues eso, no se valora que sí, hay ocho, pero hay ocho cada uno de un nivel distinto y sobre todo si, si ese alumnado es tan infantil, pues es bastante complejo. Entonces sí que en cuanto a esos recursos específicos, pues sí que a lo mejor la administración debería de tomarnos más en consideración. que El alumnado está bien atendido, porque es eso, estamos acostumbrados a tener estos recursos, eh, nos organizamos, nos coordinamos y siempre se ofrece la, la mejor eh, versión de, de la educación, pero un poquito más de apoyo no estaría mal. Pues nada, desde aquí lanzamos esa propuesta para que se mejore ese apoyo a los alumnos, al alumnado con necesidades educativas especiales de la Escuela Rural. Eh, quería también hablar de, del intercambio de experiencias que existe en, entre centros rurales. En el 2018 se creó el Observatorio de la Escuela Rural de Aragón. ¿Existe algún mecanismo para la comunicación e intercambio de experiencias y conocimientos a nivel nacional europeo, lo echéis de menos, ¿qué propuestas haríais? Daniel, venga, te toca. Vale, aquí en Madrid, por ejemplo, no, nos organizamos de una manera extraoficial, como, como con casi todas las cosas que hacemos los CRAS. Eh, desde hace años, eh, los directores de los ocho CRAS nos reunimos una vez al trimestre, con el visto bueno de la Administración, eso sí, y en esas reuniones planteamos, eh, son reuniones eh, solo de directores, pero lo que planteamos son nuestros problemas, nuestras circunstancias, compartimos experiencias y por, aprovechamos para organizar un encuentro anual de CRAS de todos los profesores. Eh, encuentros organizados por los CRAS eh, durante un sábado y sin créditos de formación ni nada, de una manera extraoficial. Esto empezó en el año 2014, ahora con la pandemia se ha paralizado. Y en esos momentos son cuando todos los CRAS o los docentes de los CRAS de la Comunidad de Madrid recibíamos la misma formación, los mismos mensajes e intentamos crear unas líneas de actuación común. Eh, al mismo tiempo, a la hora de relacionarnos con la administración, eh, existe el Consejo de Directores de Infantil, Primaria, Educación Especial y CRAS. Y ese consejo en sus estatutos tiene recogido que un representante de la Junta de Portavoces tiene que ser un representante de CRAS. Y ahí he estado yo en los últimos años, siendo ese representante de CRAS de cara a la administración, recogiendo todas las dificultades de los CRAS e intentando elevarlas y e intentar que la normativa o, o desde arriba se nos dieran más recursos. Y algunas veces consiguiéndolo también. Ya más adelante comentaré alguna cosa así. Y a nivel de, nacional o, de, o internacional, claro, nosotros hemos empezado a intentar organizarnos a nivel local y no hemos dado ese salto, tampoco hemos encontrado movimientos nacionales de escuela rural o al menos los que hemos encontrado parecía que estaban un poco paralizados. No sé si ese movimiento que has comentado ahí en Aragón, Laura puede tener más información sobre él. Claro, Laura, coméntanos eh, ¿cómo, cómo surgió esto del Observatorio de la Escuela Rural de Aragón, qué actividades se está realizando desde este observatorio y si... Y si ves que puede ser extrapolable a ser realizado a nivel nacional y europeo. Sí, es una iniciativa, yo creo que es muy interesante. Como bien has dicho, se creó el Observatorio de la Escuela Rural en el 2018 y la finalidad era, pues eso, mejorar la evaluación en la educación perdón, en, en, en el medio rural. Ese observatorio está formado por maestros y por maestras, por profesorado universitario que participan en grupos de trabajo también que están relacionados con la escuela rural luego hay representantes de las familias de los municipios de la comarca y como no pues del departamento y de otras consejerías que desarrollan acciones pues eh, en el ámbito rural ¿no? eh, cuáles eran eh, algunas de sus funciones pues es eso es recopilar difundir buenas prácticas potenciar también la investigación la elaboración y producción de materiales didácticos pues eso eh, eh, adecuados para la realidad de la, de la escuela rural o eh, pues, adaptar los existentes. ¿no? Eh, a raíz de esta creación del observatorio eh, se realizan encuentros anuales eh, en, en las que básicamente se intercambian las experiencias eh, que hay en los distintos eh, centros rurales y pues eso, se habla un poco pues, de las mejoras y, y eso, se intenta trazar pues eso, una, una coordinación entre distintos CRAS, ¿no? eh, En concreto, aquí en la provincia de Teruel, desde el Centro de Profesorado, en los últimos años se realizan unas jornadas provinciales de la Escuela Rural eh, y, y es eso, habemos representantes más o menos de todas las eh, comarcas y es eso, es, funciona pues tipo un, un seminario, ¿no? En el que en pequeños grupos eh, se lanzan, eh, pues parecido aquí, ¿no? Eh, distintos ámbitos para debatir y, y pues eso se comenta pues como cada uno lo enfoca, que, que digamos, que, que necesidades de mejora se observan, cosas que sí que se están haciendo adecuadamente. La verdad que son muy enriquecedores. A lo mejor sería interesante que fueran más frecuentes, pero yo creo que es una iniciativa muy, muy, muy, pues eso, muy interesante para poderla lanzar a nivel de, de España. Y luego también desde el centro de profesores, eh, de profesorado de aquí de, de Teruel, también eh, apuestan mucho porque, eh, por ejemplo, a nivel de formación, CRAS, que tenemos mismas necesidades, pues abrir la formación que está englobada dentro del proyecto de cada uno de los de los centros para que todos nos podamos beneficiar, es decir, el compartir esos recursos también. Desde el Centro Profesorado también de aquí de Teruel, eh, por ejemplo, en nuestro caso, en el curso 2018-19, eh, eh, nos lanzamos a presentar un, un proyecto de Erasmus Plus eh, en coordinación con eh, nuestros vecinos de, de aquí de la zona, que es el CRA Maestra Bogudar. Y luego con el instituto de secundaria, con la sección, porque aquí en Vieja hay una sección de secundaria del segundo de Chomón. Y es eso, lo que gracias a la participación en este proyecto, eh, pudimos visitar eh, realidades similares a las nuestras en Dinamarca, en Noruega y en Islandia. Y por ejemplo, en concreto a nosotros desde el Caralto Maestrazgo, la observación de pues eso, cómo se implementaba eh, todo lo que es el aprendizaje, en el medio al aire libre eh, pues la verdad que fue pues eso muy enriquecedor y luego pues como decía Daniel de manera extraoficial pues bueno es, es una provincia pues pequeña ¿no? nos conocemos prácticamente eh, casi todos los equipos directivos uno con otro y al final pues eh, cuando surge cualquier cosita pues enseguida estamos en contacto ¿no? y nos ayudamos eh, entre unos y otros. Eh, oh caray, la verdad es que es súper interesante el que hayáis podido ir y estar en contacto con centros con realidades similares de, del norte de Europa y que podrán tener resultados extrapolables ahí a, a la zona de Teruel. Eh, eh, la LOLOE, la actual y nueva ley de educación, eh, la escuela rural se plantea como un elemento de primer nivel y pilar fundamental en la lucha contra la despoblación, garantizando un puesto escolar en su propio municipio, incrementando la escolarización en las etapas de enseñanza no obligatorias. Es decir, ¿hay un, un peso mayor ahí para la escuela rural en la nueva ley de educación? ¿Creéis que va a incentivarlo y mejorarlo? ¿Cómo lo veis? Quiero decir algo. <risa> a ver. Qué que bonitas suenan todas las, las grandes leyes, ¿no? Porque realmente si cogemos las leyes anteriores siempre hay un artículo que habla de la escuela rural o varios. En concreto el 82, siempre hay uno el 82, por ahí cerca del 82 siempre hay uno que dice que la, la administración destinará más recursos a la escuela rural para compensar las desigualdades. Eso siempre, siempre ha estado ahí, ¿eh? No, no es algo novedoso. Ahora parece que es un poco más, pero siempre ha estado ahí. Esas leyes son de ámbito estatal. Luego se tienen que ir concretando en el ámbito autonómico. Hay autonomías que en las que la escuela rural tiene un gran peso por, por número de centros, número de alumnos y de docentes y hay otras donde tiene menos peso. Y en Madrid, por ejemplo, solo hay ocho cras que escolarizamos ahora mismo a unos 1.500, 1.800 alumnos. Entonces, en, esta, en estas comunidades donde hay men tiene menos peso la escuela rural, eh, casi nunca llega esa legislación a concretarse a nivel de comunidad autónoma. Cuando vemos que en otras comunidades, por ejemplo, en Aragón o en Castilla-La Mancha, Castilla-León, sí existen, por ejemplo, unas leyes sobre itinerancias, que regulan las itinerancias del profesorado, que es una de las características del profesorado de los CRAS. Aquí en Madrid no tenemos esa ley de itinerancias, con lo cual, bueno, pues hacemos como buenamente creemos que lo estamos haciendo bien. Eh, a lo mejor algunos CRAS ofrecen una reducción horaria en función de los kilómetros, a lo mejor otros no. Unos se equivocan, otros no, no lo sabemos porque, porque no hay una legislación que lo regule. Entonces, eh, nos falta esa legislación que regule los CRAS en la Comunidad de Madrid. No solo en cuanto a itinerancias, también en, en ratio, en, en número de alumnos por aula, en función de si son aulas mixtas de dos, tres, cuatro, cinco o seis niveles. Eso también está regulado en otras comunidades autónomas en número de especialistas de audición y lenguaje en función de los alumnos del centro. Dicho todo esto, que no está regulado, siempre estamos a expensas de que desde la administración se, se entienda ese artículo 82 y se nos dé ese trato especial y preferente. Pues, normalmente se nos da, se nos da, se nos entiende, pero siempre estamos a expensas de que sea una interpretación y lo que siempre hemos pedido es que no sea una interpretación, que sea una legislación, para tener algo donde agarrarnos, que no parezca que se nos está dando algo que no nos pertenece o, o tener que, que estar siempre pidiendo. Por otra parte, existe una regulación para mm, ser colegio bilingüe y disponer del de recurso de profesor bilingüe nativo. Y esto es una una de, de arena, esta es otra, esta es una cosa buena. Los CRAS no podemos cumplir esa legislación, es muy difícil por el perfil de profesorado, por las circunstancias, cumplirla. Y a pesar de ello, la Comunidad de Madrid, a los ocho CRAS, nos ha puesto todos los años, desde el año ya bueno, desde hace muchos años, un auxiliar de conversación nativo como si fuéramos bilingües. Precisamente para compensar esas desigualdades y aplicando ese artículo 82 de, de las leyes anteriores que decía que había que invertir más recursos. Entonces, nos va bien porque nos tratan bien, pero preferiríamos que todo eso estuviera legislado, al menos en Madrid. Es una de las peticiones que siempre hacemos. A lo mejor luego lo legislan y nos va a ir peor, pero en cualquier caso poder agarrarnos como equipos directivos y como docentes a, a algo que esté ahí y que sepamos qué es lo que va a ocurrir de un año para otro, que no tengamos sorpresas. Y en Aragón creo que tenéis más regulado eso. Sí, sí. en Aragón, perdona, Estela. No, no, nada, te iba a dar paso ahí, que, ya que Aragón es una de las comunidades que tiene mayor número de centros rurales, cuéntanos cómo, cómo está regulado Sí, la verdad que, eh, por ejemplo, el aspecto de las itinerancias eh, está muy claro. Eh, hay unos límites de kilómetros en los que el profesorado no debe eh, superarse de manera semanal, 200 kilómetros semanales, de manera excepcional sí que lo pueden superar, pero es eso, de manera excepcional. Y luego tienen una compensación, una reducción horaria, en función de los kilómetros semanales que hacen fuera de horario lectivo. Es decir, vuelvo a repetir el, el ejemplo, si un profesor de aquí de Cantavieja tiene que ir, levantarse o salir de, aquí a las, salir de Cantavieja a las 8 de la mañana para llegar a su puesto de trabajo en Pitarque a las 9, esos kilómetros que se hacen fuera de su horario eh, se compensan. Y eso está, eh, pues eso muy estipulado y, pues, para los equipos directivos es muy sencillo porque eh, hay no, no hay margen de maniobra. Es decir, has itinerado tantos kilómetros, te corresponden dos horas o te corresponden cuatro o te corresponden seis Entonces, por ese aspecto, muy bien. Luego, además, también, por ejemplo, en el Servicio Provincial de Teruel hay una asesoría que es eh, de la escuela rural. Entonces, yo creo que aquí sí que se, se tiene en cuenta en muchos aspectos la escuela rural. Pero bueno, también hay otros en los que, por ejemplo, durante la pandemia las norm la normativa no estaba adaptada para las zonas rurales o, por ejemplo, eh, en estos últimos cursos también eh, con el tema de la dotación de desfibriladores a, a los centros educativos, mmm, luego hubo que, pues eso, tuvo que haber unas instrucciones posteriores porque, claro, no podíamos los centros adquirir un desfibrilador para cada localidad. Hay CRAS que tienen ocho localidades la eh, inversión económica era muy grande. Entonces, ahí sí que hay algunas cosas pues, que todavía quedan por pulir, pero la verdad que eh, estamos muy bien. Aquí en Aragón, a nivel de, de consideración, pues eso es que la inmensa mayoría somos crash. Entonces, eh, sí que hay una regulación. Respecto a los programas, sí que ocurre también que... Antes de la pandemia, por ejemplo, estaban los centros rurales de innovación educativa que fue pues eso, un programa también que eh, tomaba en consideración ¿no? al alumnado de, de los, las escuelas rurales y les aportaba pues, unas experiencias que de otra manera no, no eran prácticamente accesibles desde los centros. Eh, ahora no sé cómo quedará todo eso, de momento no, no se han vuelto a convocar. Pero luego, eh, respecto a lo que comentaba los auxiliares de lengua inglesa, eh, hay algunos programas que no nos tienen en cuenta porque eh, en concreto este eh, no, no les permite itinerar, es decir, es posible que el auxiliar que venga de Estados Unidos o del país que provenga pues no tenga un vehículo propio para desplazarse, pero en nuestro CRA, por ejemplo, ocurrió que los propios compañeros que itineraban a las localidades ofrecían a llevarlos con ellos y no se autorizó entonces, claro, son recursos que quedan limitados a la sede del CRA y eso no entra en la filosofía de los CRAs porque los recursos tienen que ser los mismos para todos. Entonces, quedan pequeñas eh, cositas que hay que ir puliendo para que realmente se entienda lo que es la filosofía de un CRA. Bueno, poco a poco. Si puedo, ¿Se puede apuntar algo? Sí. Nosotros, tampoco dejaban que itineraran, y ahora que no nos escucha nadie, lo que, como son cuatro localidades, al final lo que hicimos fue que una semana estaba en cada localidad. De lunes a viernes en una localidad, luego otra semana en otra, en otra, en otra, con lo cual no itineraba en horario escolar. Simplemente itineraba en fin de semana, por decirlo así, ¿no? Entonces, fue la solución que pudimos tener para disponer de ese auxiliar en todas las localidades de una manera equitativa. Ajá. Bueno, siempre es bueno compartir recursos y experiencias, como podéis ver. Eh... También en eh, eh, la ley nueva se trata el tema de la formación del profesorado con realización de prácticas en escuela rural. Eh, ¿Cómo lo veis? Daniel, vosotros sé sí que ya habéis tenido relación sí, con las escuelas sí, de educación? Es, que, es que realmente hay veces que la ley va por detrás de la realidad. Porque, claro, nosotros desde hace años vamos, vamos a las universidades a, a impartir charlas a los alumnos de magisterio, dentro de los créditos de libre configuración o, o, bueno, o, o, o en, simplemente en congresos. Y a, a raíz de ahí, pues, logramos que haya alumnos que decidan venir a hacer las prácticas en, en el colegio. Pero no porque les obligue nadie. Nadie puede obligar a, a un alumno a hacer las prácticas en un colegio rural. Simplemente porque vamos allí, les engañamos y entonces, bueno, al final ven el proyecto y quieren venir a, a aprender algo. Entonces, las prácticas... Eh, por mucho que digan, al final tiene que depender de que nosotros como centro queramos recibir alumnos, los profesores quieran recibirlo y los alumnos de prácticas quieran venir. Uh -huh. Por ahí no cambia nada. Eh, ¿Hablamos eh, solo de las prácticas o quieres que hablemos algo de...? También quería, sí, quería que nos comentase Laura que creo que ellos también han tenido ya alumnos y alumnas eh, haciendo prácticas, ¿verdad?, en vuestros centros. Sí, en los últimos años la verdad que se hemos eh, percibido un incremento del alumnado que, que quiere venir hasta aquí, hasta el CRA, porque hay que tener en cuenta que es eso, eh, las localidades del ámbito de nuestro cara eh, Cantavieja, Fortanete, Pitarque, Ilesuela, Villarlongo, están a más de una hora y media eh, de media desde Teruel, que es donde está la universidad. Entonces, eh, pues claro, está el tema de pues, buscarse alojamiento, los desplazamientos, entonces eh, hubo unos años en los que casi no recibíamos alumnado, pero en los últimos cinco años eh, para todas las prácticas, para las primeras, las segundas, las terceras, eh, las de mención, eh, vienen a visitarnos eh, en el CRA, la verdad que nosotros estamos encantados de que nos elijan y ellos la verdad que se van pues eso, muy satisfechos también porque en la realidad que hay en Aragón, es altamente probable que eh, gran parte de, de nuestra eh, vida laboral la desempeñemos en un medio rural. Entonces, es una gran oportunidad para ver cómo se trabaja y tener unos primeros contactos, eh, si no digamos que no has estudiado ¿no? en una escuela rural, porque es muy diferente la organización eh, de un aula en un centro rural a un aula ordinaria en en un cole grande, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy contentos de, de que vengan y es eso, para todas las prácticas vienen, tanto las sí. primeras, las segundas, como las de mención. Sí, y quería, quería también preguntaros por la formación del profesorado, la formación de, del profesorado de vuestros centros, eh, ¿cómo se desarrolla? ¿Hay planes específicos, formación específica o, o no existe? Vale, allí... Yo os cuento algo que ocurrió en Madrid hace unos años que funcionaba. Teníamos una red de formación en la zona rural, bueno, por todo Madrid, que eran los CAP, que eran centros de, de profesores, donde se organizaban actividades formativas y que estaban repartidos por toda la comunidad de Madrid. En nuestro caso, en nuestra zona, había uno en Villarejo de Salvanes y ahí podíamos ir profesores de las 13 localidades de la mancomunidad de, municipi de municipios no sé en qué año fue, 2008, 2010, no sé, ya no recuerdo, se cerraron esos CAPS y a partir de ahí había que desplazarse hasta Alcalá de Henares, a 100 kilómetros, para hacer la formación, o a Madrid Capital. Esa formación se perdió, pero en cambio ganamos, ganamos otra, porque nos dimos cuenta que la formación que mejor funciona es la formación que se hace dentro de, del centro de trabajo, del centro de, dentro del colegio, y que reciben todos los docentes al mismo tiempo de un mismo colegio, y que pueden aplicar al día siguiente, y al día siguiente aplicar, aplicar, aplicar, experimentar, volver a formarse, y entonces a partir de ahí en Madrid funciona que cada centro puede diseñar su plan de formación, a través de seminarios o de proyectos de formación en centro. Y en el año 2014, eh, con eh, la concesión de, del proyecto de innovación Somos cenos Rurales, eso implicaba diseñar un plan de formación al menos a tres años vista. Nosotros lo diseñamos a cinco años vista, y así ya sabíamos lo que íbamos a formarnos en cada año y podíamos contratar o proponer que la administración contratara a los, do, a, a, a los expertos en lo que queríamos formarnos. Eso de manera oficial. De manera extraoficial, todos los cras a partir de ese año decidimos formarnos en aprendizaje cooperativo y en actuaciones educativas de éxito derivadas del proyecto Included de comunidades de aprendizaje. Sí. Eh, actuaciones educativas de éxito que, que incluyen eh, grupos interactivos, tertulias dialógicas, biblioteca tutorizada, para que los ocho cras de la Comunidad de Madrid recibíamos esa formación de una manera extraoficial, por nuestra cuenta, organizando nuestros congresos, trayendo a, a toda la gente del grupo CREA aquí a formarnos y se fue el germen de, de, de, de todo lo que está viviendo ahora en la escuela rural en la Comunidad de Madrid y en otras escuelas también. ¿eh? Entonces, eso en cuanto a la formación que, que recibimos, que es la que nos buscamos, aunque la administración nos da créditos y nos paga los ponentes. Y luego hay otra cosa importante, que es la formación que reciben los docentes o que recibimos en la universidad. Y allí, claro, ahí nos damos cuenta que, como es tan poco representativo la escuela rural en la Comunidad de Madrid, en las facultades de educación apenas se, se trata los CRAS. Muchos profesores no saben ni lo que son, ni tampoco se trata de esa manera especial de impartir docencia a grupos mixtos, donde hay cinco niveles distintos o seis niveles. Entonces, ahí sí... Diríamos que, que se hiciera algo más desde las facultades o que se, colab se, se colaborara más con los CRAS y nosotros estamos dispuestos ahí siempre a, como, como vamos muy a menudo también a las universidades, a explicar pues esta realidad que, que para el maestro que le gusta la docencia, es una realidad que, que engancha, engancha demasiado. Laura, vosotros eh, también tenéis y estáis desarrollando formación con vuestros compañeros, con, vuestro, con los docentes de, vuestro, de los centros de vuestro CRAE, eh, ¿cómo lo gestionáis? ¿Qué tipos de formación eh, estáis realizando? Sí, nosotros igual. Tenemos un proyecto de formación de centro que está vinculado a las líneas de actuación de nuestro proyecto de innovación pues es eso, eh, nos hemos centrado en todo lo que son los aspectos eh, de, por ejemplo, de mindfulness, del de tema de la mediación, eh, pues eso, los distintos aspectos que están integrados dentro de, de, del proyecto de centro y así todos recibimos la misma formación. A nosotros, eh, aquí en Aragón, eh, también, eh, digamos que nosotros tampoco tenemos un centro de profesores eh, cerca de nosotros. Eh, nosotros, por ejemplo, en nuestro OCRA, pertenece al Centro Profesores Ángel Sanbris, que está en Teruel. Lo que sí que tenemos aquí en Aragón es que hay unas asesorías de zona. Tenemos una asesora eh, que trabaja en el Centro Profesores y que eh, nos organiza, pues como he comentado antes, ¿no? eh, la formación para el centro, pero si luego ella percibe pues, que muchos centros con los que ella trabaja, tenemos unas mismas inquietudes, pues nos invita a compartir toda esa formación. Eh, es eso, es formación interna del centro. Eh, las dificultades que teníamos nosotros era precisamente, pues si luego, aparte de la formación que recibes en el centro, querías tener otro tipo de formación. Entonces, para nosotros era prácticamente inviable. Eh, nosotros no habíamos tenido jornada continua hasta este curso. Este curso es el primer año que lo tenemos. Entonces, terminábamos a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, una hora y media de desplazamiento, no podías ir a formarte a Teruel prácticamente para nada, y menos pues eso en, en tiempo de invierno. ¿no? Eh, la pandemia ha tenido o sea, una cosa positiva para nosotros, que gracias a todas las plataformas, a la formación online, para nosotros eh, se ha abierto un gran abanico para, para podernos seguir formándonos de manera oficial. ¿no? Entonces, Así compaginamos un poco lo que es la formación de centro y lo que es la, la formación individual, que también eso anima también a otros compañeros a que, aunque se lleven un disgusto cuando por primera vez les dicen pues tienes que ir hasta el Kralto Maestrazgo porque estamos lejos de Zaragoza, estamos lejos de Huesca, eh, pero por lo menos esto abre una oportunidad ¿no? a, a seguir formándote aunque estés lejos de, de las grandes ciudades. ¿no? Y luego también se me había olvidado comentar antes que hay una colaboración también eh, a nivel de, digamos, en, entre el Departamento de Educación y la Universidad de Zaragoza, eh, y es que eh, tienen un, un programa que se llama, un programa de formación que se llama Del cole al grado. Entonces, eh, ese, ese programa está muy bien porque el profesorado de, man de manera voluntaria puede ir a la universidad. Y, y visibilizar, pues eso, buenas prácticas, eh, comentar sus experiencias. Entonces, es una manera eh, que tenemos de acercar ¿no? la realidad de la escuela rural al alumnado que está cursando eh, sus estudios de magisterio. Oye, mmm, siento interrumpiros, pero me estoy dando cuenta que nos quedan dos minutos. Es que se me ha pasado el, volando el tiempo. Así que... Concretando y acabando, ¿propuestas de mejora y cómo animaríais a las familias que estén valorando el trasladarse al medio rural y que vean, quitarles un poco el miedo a que digan, ay, ¿dónde vamos a escolarizar a nuestros hijos? Vale, rápidamente. Rápidamente. La, pro, propuestas de mejora, en Madrid ya lo he dicho, que haya una, una legislación que nos regule. Para, para darnos esa tranquilidad legislativa y saber lo que va a pasar cada año y, y que esa legislación desarrolle esos artículos de la ley que dicen que la escuela rural tiene que tener un trato preferente con eso nos conformamos ¿Qué le diríamos a la familia pues que comparte, que vean este vídeo y que le vamos a dar un enlace a un programa que hizo la aventura del saber eh, un reportaje de media hora donde se explica todas las bondades de, de, de la escuela rural y que se atrevan a visitarnos, porque la única manera de entender eh, la escuela es visitándola y sintiendo lo que hay dentro de la escuela. Todo lo que hemos contado puede ser mentira. Podemos ser unos grandes comerciales. <risa> Entonces, lleguen a la escuela y, y de, haya, hagan una visita, porque los CRAS somos centros abiertos e incluso las familias vienen en cualquier momento y les podemos atender y, y entran en el aula, e incluso vienen con sus hijos y si sienten lo que hay ahí, que los van a sentir enseguida, van a entender que esa es la escuela que quieren para sus hijos en un entorno natural y con maestros y maestras de toda la vida, con todo lo que eso implica en pleno siglo XXI. Laura. Por mi parte, pues poco más que añadir, ¿no? Respecto a las propuestas de mejora, pues es eso. Más que nada que aquí en Aragón sí que se toman muchas iniciativas, ¿no? Para tenernos en cuenta, pero siempre hay que ir un poquito más allá, ¿no? Y que dentro de de las escuelas rurales también hay mucha diversidad, hay muchos tipos de CRAS, ¿no? Entonces, pues eso, que tengan en consideración, pues que cada uno tenemos unas peculiaridades. Y respecto, pues, es que es lo que ha dicho Daniel, la mejor manera de, de darse cuenta de los beneficios de las escuelas rurales es viniéndonos a, a conocer. La escuela rural somos una familia, somos muy pocos, nos conocemos muy bien, todo ello, per, eh, pues eso, permite una atención más individualizada, eh, somos muy afortunados de estar muy próximos al entorno, lo cual nos permite, permite tener a nuestro alcance un montón de recursos naturales, eh, materiales y personales, no? esa participación de toda la comunidad que todo ello enriquece el aprendizaje. A lo mejor alguna persona puede pensar, uh, pero eso de que haya en una misma aula tantos niveles, eso no puede ser bueno para la calidad educativa. Os invitamos a que vengáis a verlo y os daréis cuenta de que, eh, es, eh, el pequeño se nutre del mayor, el mayor ayuda al pequeño y se nutre también de su proceso de aprendizaje, existe, hay una colaboración, un, un aprendizaje entre todos, que es eso, y que aunque estemos lejos ¿no? de, de, de las grandes ciudades, eh, eso no significa que estemos de espaldas ¿no? a, a, a, a la realidad, ¿no? porque particip podemos participar en programas europeos, ¿no? podemos escribirnos con colegios de distintas partes del mundo ¿no? y luego están las tecnologías a nuestro alcance y todo ello nos permite eh, disfrutar de los privilegios del medio rural pero luego a la vez estar abiertos a, al mundo ¿no? en general. Bueno, pues eh, precioso me parece lo que, lo que habéis comentado y desde luego súper motivador. Nos vamos a ir, como siempre, se nos echa el tiempo encima y si os ha gustado el tema, mmm, comentaros que a primeros de junio se emitirá el programa Aprendemos en, en CLAN, el debate en el que participan alumnos y alumnas de primaria de un centro rural Agrupado de la provincia de Huesca. Sin más, eh, nos despedimos y nos vemos en nuestra próxima edu-charla. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a Daniel y a Esteban, a Daniel y a Laura, disculpa por, por participar. Eh, muchísimas gracias a, a todos los que estáis conectados, viéndonos en directo y, bueno, pues animándolos a visitar estas escuelas. Rurales que tan interesantes propuestas eh, desempeñan. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, gracias a ti. Gracias.